Gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro acompañado del presidente de la ADP de la seccional Duarte, el maestro Sisto Cabín. Sisto, buen día. Estamos en vivo para Telenor, eh, programa de mañana, Canal 10. Sisto, eh, en los últimos días se ha hablado mucho de que altos dirigentes de la ADP pasarán a formar parte ya de la dirección eh, de educación. Esto dejará un vacío en este gremio. Eh, eh, ¿se, puede, ¿Se podría hablar de un desmem desmembramiento de la ADP? Sí, buenos días a todos ustedes y a todo el amplio público de, de mañana. En primer lugar, en cada proceso electoral, eh, eso ocurre. Hay gente que aspira a puestos al MINER. Quien aspira a puesto al MINER. Porque la ADP es una institución madura ya de 50 años y en sus estatutos prevé cómo no quedar desmembrada ni cómo no dejar vacío. Porque en el artículo 55 del estatuto docente y también en el 127 establece de manera muy clara lo que es eh, la manera de cómo sustituir Quien va por ejemplo Quien aspira por ejemplo a ser director regional O director distrital O técnico en el Ministerio de Educación O cualquier cargo en el Ministerio de Educación Deja de ser miembro De la Asociación Dominicana de Profesores Hasta tanto eh, Perdure en ese En ese puesto Si no es que decide jubilarse o pensionarse como técnico Pierde la membresía en la ADP Pierde todos sus deberes y todos sus derechos En el sindicato porque pasa en, a un cargo eh, gubernamental, a un cargo con el patrón. Y entonces la ADP establece que eh, tiene una forma en el artículo 55 de que por la razón que sea, sea por renuncia, sea por muerte o sea porque usted eh, pase a un cargo en el Ministerio de Educación, entonces el primer vocal... El vocal de la Asociación Dominicana de no, no, no. Profesores sustituye cualquier cargo menos al presidente. Y entonces el presidente es sustituido por el secretario de organización. O sea, que donde un presidente de una seccional pasa a ser director de distrito o técnico o cualquier función en el ministerio, entonces debe sustituirlo el secretario de organización del Comité Ejecutivo Municipal. Y entonces si es otro cargo que no sea el presidente, otro miembro del comité municipal que no sea el presidente, entonces deberá ser sustituido por el vocal. Como la ADP es una institución democrática y nadie gana de manera absoluta, sino que se aplica el principio de la unidad en la diversidad y todas las, todas las corrientes que participan quedan representadas y obtienen el valor de un cargo, entonces eso se distribuye. Eh, de manera equitativa a partir de que son las corrientes, las fuerzas magisteriales y los espacios que eh, son eh, dueños eh, o no dueños, sino que los, los puestos pertenecen a la institución, no a la persona, sino a la institución que lo postuló. Por lo tanto, la ADP nunca ha quedado desmembrada en ningún proceso electoral. Eso ha ocurrido en todos los gobiernos y en todos los procesos electorales y la ADP estatutariamente lo ha resuelto. Porque en la ADP cabemos todos, lo de todos los partidos, lo de todas las religiones, lo de todos los colores, porque somos maestros y maestras. Ahora, quien pasa a un cargo al Miner tiene que saber que el estatuto lo excluye inmediatamente del ADP y pasa entonces a ser parte de lo que es el patrón y de lo que es el gobierno. Bien, ahí escucharon ustedes las declaraciones del de maestro Sisto Gavín, quien explicaba ¿verdad? parte del proceso ya para empezar a sustituir estos directivos de ADP que en los próximos días se esperan ocupen ya puesto en la dirección de educación. De mi parte es todo lo que tengo por el momento.